la teletransportación es posible, existe tecnología secreta que sirve para teletransportarnos, sin embargo hoy te enseñaré a cómo teletransportarte sin ningún tipo de aparato, lo único que necesitamos para poder lograr teletransportarnos es usar nuestra mente, te enseñaré este método que utilizan los monjes más espirituales del tíbet, esta técnica es usada por monjes tibetanos para teletransportarse de un lugar a otro. A otro lo único lo que necesitas para teletransportarte es hacer un procedimiento previo en el cual deberás meditar por tres meses mínimo dos horas al día y si es posible mejor todo el día tienes que lograr meditar todos los días durante tres meses o más hasta que logres acceder a tu mente este lugar de tu conciencia se verá como un lugar blanco cuando estés ahí lograrás ver puertas infinitas, para teletransportarte a un lugar tendrás que abrir una de estas puertas, ten en cuenta que todos los lugares que hay aquí existen en la vida real y en todo el universo solo debes elegir la puerta a la que quieres ver, una vez la abras, allí se verá a dónde te llevará, si no te gusta ese lugar o si estás buscando un lugar en específico, debes buscar la puerta correcta, la cual te tomará solo unos segundos encontrarla, una vez hayas decidido entrar por una de esas puertas, tu cuerpo se teletransportará a ese lugar y así es como te puedes teletransportar. Básicamente tienes que ponerte a meditar. Y si ya tienes mucho tiempo meditando, en menos de 20 segundos podrás entrar a tu mente, donde podrás teletransportarte. Entonces, ya lo sabes, son tres pasos: meditación, entrar a tu mente, elegir una puerta. Y ahora ya sabes cómo teletransportarte. Amigos de YouTube, bienvenidos. Recuerden que ya pueden ser miembros del canal. Este es el primer nivel